Muy buenas a todos, eh, estoy aquí otra vez con las entrevistas del bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Oscar Luceda, que es uno de los creadores, uno de los fundadores de, de Signature y nos va a hablar un poco sobre su experiencia como empresario, sobre cómo ha montado esta empresa y a qué se dedican. Además tienen uno, un enfoque bastante particular. Muy buenas Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. La, aquí las, las redes, la internet y las redes sociales que permiten esta clase de cosas. Cuéntame. Ah, está guay, a ver si usted puede entrevistar a un antiguo compañero <ríe> del trabajo, de, de la universidad. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. A ver, Oscar, ¿cómo os decidisteis a montar vuestra propia empresa? ¿Qué es lo que os empujó a crear vuestro puesto de trabajo y ser vuestros propios jefes? Bueno, pues como bien has dicho, tanto mi compañera Elsa eh, y yo habíamos trabajado en, en la universidad durante casi 10 años. Entonces ya sabes que la época que hemos vivido, pues bueno, hubo un bajón tremendo de proyectos y, y al final pues se, terminaron, se terminó nuestra vida laboral allí y llevábamos un tiempo que veíamos que, que, no, las cosas, que, no, que no había mucho movimiento, que las cosas se hacían y deshacían internamente en las empresas, entonces, eh, bueno, dijimos, bueno, vamos a intentar nosotros buscarnos nuestras propias lentejas, como se suele decir. De hecho, tengo una, una anécdota, siempre cuento esta anécdota, porque íbamos a las 5 de la mañana a hacer fotografía, íbamos a un high, y, y en el coche, mientras íbamos hacia allá, lo hablábamos. Y, y fuimos hablando, y luego estuvimos toda la mañana de, de la sesión hablando de estas cosas, y yo creo que ahí fue donde empezó donde nos empezamos a creer un poco esto, y ahí nació un poco Signature, empezamos a darle forma. Ah, qué bonito, eso está guay, además hay un, un buen momento, ¿no?, para hacerlo ahí, camino sí, de el, high, el, ahí... Un momento clave, debe sí, ser sí, sí, que a esas horas de la mañana la mente piensa más, más rápido, piensa más fresco, pero sí, ese, sí. ese fue el comienzo, así. Bonito, bonito comienzo. Bueno, ¿y qué pasos, grosso modo, habéis necesitado para dar forma a la empresa? ¿Cuál es el proceso de montar tu propia empresa? Bueno, nosotros, como en el mundo empresarial, tampoco teníamos mucha mucha experiencia. Nos apoyamos mucho aquí en Extremadura en el, en el punto de activación empresarial. Fue el primer sitio al que fuimos y en el que nos explicaron todos los pasos que había que dar y las, también un poco las opciones, ¿no? Porque hay, a la hora de embarcarte en un... En un viaje como este, son muchas las opciones que te dan y allí un poco te orientan, te orientan en los pasos a seguir y cuál es tu, la mejor opción que ven según tú le cuentas tu perfil ¿no? y, o lo que son los planes que tienes. Pero bueno, sobre todo el tema de hacer el plan de empresa es funda fundamental. Lo primero que había que hacer era redactar un buen plan de empresa, pensarse en las cosas mucho, darle muchas vueltas. Y a partir de ahí, pues bueno, ya seguir los pasos que tú mismo te has escrito en ese plan de empresa. Eso es así. Un paso fundamental para que cualquiera que quiera montar un negocio. Eh, desde luego. Y bueno, todo esto supone hacer un montón de papeleo, ¿no? Y de todas estas gestiones, ¿cuáles han sido las que os han resultado más complicadas? ¿La habéis hecho todos vosotros mismos o habéis contratado una asesoría o una gestoría para cogerse en una mano? Aparte uh -huh. del, del punto este de activación empresarial. Sí, la parte, digamos, de constitución eh, te lo facilitan mucho allí. Ellos se encargan de hacer el papeleo, también el registro de la marca, por ejemplo, que también, que también es importante. Eh, todo eso sí que se encargan, sí se encargan allí. Luego, en el día a día, sí que hemos pedido ayuda a una, a una asesoría, por pues, el tema laboral, eh, facturas, eh, eh, ese tema que nosotros también nos venía muy nuevo, pues sí que, sí que hemos necesitado, necesitado ayuda porque, porque es el que menos controlábamos y el que creíamos que menos tiempo deberíamos dedicar. Si, si tú te dedicas al tema burocrático, luego no estás haciendo las labores que realmente necesitas. Entonces, por ese lado, al principio, el punto empresarial hizo todas las gestiones y luego, una vez echados a andar, tuvimos que pedir ayuda a una gestoría. Claro, sí, además, si sois dos, eh, os, ponéis todo, os perdéis en el papel y al final no trabajáis. <ríe> pues, pues, pues, esa, era, esa era la idea, sí. Y bueno, para montar la empresa, ¿habéis contado con algún tipo de subvenciones o ayudas públicas? Eh, sí, si las hay. O sea, ¿es fácil conseguir estas ayudas? ¿Hay suficientes desde vuestro punto de vista que os habéis tenido que enfrentar a todo este proceso? Bueno, en el punto empresarial, eh, allí nos explicaron las ayudas que había y cuál era la forma de constituirnos en la cual podíamos aprovechar un mejor para emprendedores, jóvenes, bueno, tan, no tan jóvenes, pero bueno, para emprendedores eh, sí, que, sí que hay ciertas ayudas, tema de autónomos y entonces ellos te explican bien los pasos. Es importante seguirlos porque si no, luego no te las conceden. Nosotros por lo visto eh, hemos hecho las cosas bien y no, no ha habido ningún problema, pero bueno, hay que hay que pedir eh, primero presupuesto de lo que te vas a comprar, porque tienes que tener unos, unos gastos mínimos de equipos, pedir primero el presupuesto, eh, hacer el plan de empresa y luego eh, constituirte y luego ya hacer la compra de esos equipos que habías eh, presupuestado y luego ya seguir el proceso, pues bueno, el papeleo para pedir subvención de ayuda. Pero hay que marcar bien los tiempos y, y no equivocarse porque luego te puedes dar algún susto. Sí, bueno, o sea, hay que hacer las cosas poquito a poco y bien organizados. Sí, sí, sí el, el cronograma es importante. El cronograma es importante para no perderte en los pasos. Pero no es difícil. No, siguiendo um, cuatro pasos básicos se, se hace perfectamente. Así que, bueno, al final montar montar una empresa es una aventura, ¿no? Es como una, una serie de retos. De estos retos, ¿cuáles son eh, los más importantes o los que habéis considerado más fundamentales a la hora de, de echar a andar la empresa? ¿Cuáles son, han sido, digamos, los, los, las barreras o, o, o las situaciones que habéis tenido que superar, que habéis considerado, considerado fundamentales de cara a montar la empresa? Bueno, las barreras un poco a lo desconocido, el tema técnico lo teníamos muy controlado, pero te enfrentas a la hora de hacer una factura, te enfrentas a la hora de dar un presupuesto, de poner precios, de trato con el cliente, entonces hay, había una parte que, que teníamos un buen badaje de, de todos nuestros años anteriores, pero esos nuevos retos eran los que aún hoy en día pues seguimos aprendiendo y seguimos enfrentándonos a, a cosas total, totalmente, totalmente malas. Es, es un poco... no es el miedo a lo desconocido, pero, pero claro, te, tienes que ponerte al día en cosas que hasta ahora no has necesitado. No has necesitado tratar con clientes, estar en un en cierto tipo de reunión en la que tú tienes que vender tu marca, es esto diferente y atractivo, a vez Todo es un continuo aprendizaje. Sí, sí, sí. luego Bueno, llevar una empresa con, eh, conlleva un montón de facetas distintas, ¿no? Eh, no solo ya a nivel laboral, sino el mismo funcionamiento de la empresa. De todas esas sí, sí. cosas que tenéis que hacer, ¿cuál es la parte que más os gusta? ¿Y cuál es la que menos os gusta? Bueno, está claro que nosotros eh, el campo es la parte que más nos gusta. El día que tenemos que salir a hacer algún trabajo en el campo, pues ese día eh, de luego lo, lo disfrutamos. Luego también hay una parte menos, más tediosa que es de burocracia o de ordenador. Pero a mí, por ejemplo, la parte de, de gestión no me, me gusta mucho. El estar pendiente de estar pendiente de los correos, de los tiempos, de hay que escribir, hay que contestar. Esa parte burocrática a mí personalmente sí me gusta más. Eh, mi compañera Elsa, el día que va al campo es el día que más feliz eh, está, pero pero como todo, son, hay que, si una cosa no hay la otra, y no se puede estar todo el día en el campo. Son es todos que... patas del mismo banco. <risa> bueno, de todo, de todo esto... O sea, cuando, cuando lanzasteis a, a montar una empresa supongo que teníais una serie de ideas más o menos preconcebidas, ¿no? De cómo sería el proceso o, o, de, o de cómo iba a ser eh, esa, esa aventura empresarial a lo que embarcabais, ¿no? Pero de de de todos aquellos de todo ese proceso ha habido algo que os haya llamado la atención ¿O, o, que, diga, o que os disteis cuenta que no tiene nada que ver con lo que esperabais que sería? Bueno, cuando nos metimos a esta aventura eh, re, eh, preguntamos a mucha gente de nuestro entorno pedimos muchas opiniones, tanto profesionales como familiares eh, estábamos bastante, nos metieron bien en la cabeza de que hay que estar con la mente muy abierta por, por lo que tú dices, porque a lo mejor tú quieres una cosa pero realmente hay que, hay que cambiar, y hay que irse hacia otro lado entonces avisados estábamos <risa> Entonces sí que es verdad que a la, de, a la hora de plantear las cosas sí que nos hemos encontrado eh, que había que variar un poco a, a la idea inicial. Entonces, bueno, mmm, digamos que no ha habido nada que sea extremadamente, que nos haya dado un bandazo extremo, porque también, y que tampoco nos haya importado, porque ya íbamos en aviso, íbamos en aviso que en estas cosas tú no puedes sofocarte en, en una idea y que, y que efectivamente vas a tener que cambiar y, y que estés preparado para ello. Pero, pero bueno, vamos con la mente abierta, vamos cambiando cosas sobre la marcha, pero sin perder un poco la línea general y yo creo que eso, eso es bueno. Claro, que con flexibilidad, pero con mucho, mucho trabajo previo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, y, y vosotros empezasteis, claro, veníais vení del mundo universitario, de, del departamento y habéis empezado desde cero en la empresa. ¿Cómo conseguisteis vuestros primeros clientes? ¿Invertisteis dinero en publicidad? Eh, ¿Fue por medio de contacto, del boca a boca? Sí, eh, la verdad, la verdad que, que, bueno, en Extremadura al tener ser pequeño y tener ya una red de contactos, la verdad es que el boca a boca y, el, y los contactos personales no, nos ha favorecido mucho. O sea, ha facilitado las cosas, el, el que haya otros compañeros que antes que nosotros hubieran ya montado alguna empresa y necesitaran nuestro servicio, nuestra ayuda, eh, el conocer a determinada gente en, en, aquí en el ámbito regional, pues también... Y a nivel nacional, pues bueno, yo siendo de Madrid y en Asturias, pues también nos hemos podido mover un poco en, en distinto ámbito con distinta, con distinta gente. Luego, por otro lado, quisimos eh, invertir mucho en, en, pues, en la página web, nos creamos nuestra página web, en las redes sociales, intentamos estar activos en, en todas las redes sociales. Y, y bueno, y ahora pues el tema de las ferias, que yo creo que era un, un tema que no habíamos todavía entrado, pero estuvimos en, en FIO este, este mes pasado, creo que ha sido muy positivo, estaremos en otra feria en Plasencia, en Iberforesta, dentro de un mes, entonces mmm, yo creo que ahí ese nicho o esa forma de trabajar es muy bueno porque ves a mucha gente del sector, haces contactos, ves clientes, entonces, eh, es un, una forma de darte a conocer bastante importante que debemos potenciar. Sí, que habéis cultivado un montón de, de facetas distintas, pero partíais de esa base de contacto que habéis estado haciendo durante, bueno, durante la carrera, durante vuestra etapa laboral en la universidad, etc. ¿no? Claro, siempre que tengas, eh, que tengas eh, conocidos que trabajan en temas parecidos a los tuyos o que tengas una red de contactos amplia, pues facilita la hora de bueno pues mmm, poder eh, llegar a, a nuevos sitios que a lo mejor cartas frías o una llamada así fría no, no te permite. Bueno, y claro, como, como empresa tenéis que afrontar o realizar una serie de, de proyectos, crear vuestros propios proyectos. ¿Cómo organizáis de cara a solicitarlos y cómo es el proceso de, de preparar uno de estos proyectos que presentéis a cualquier cliente o a la administración? Bueno, eh, tenemos las tareas y, y los rangos muy, muy bien marcados. Eh, Elsa, por ejemplo, eh, toca todo el tema de la biología y del medio ambiente y, la tema de, y el tema de audiovisuales. Ella es la, la encargada de edición de vídeo, de trato de imágenes y un poco la parte más científica de, de algunos aspectos. Yo evidentemente me encargo del tema de la cartografía y el SIG y luego como te decía, como me gusta, pues siempre estoy más pendiente un poco a lo mejor de la, de la gestión y, y el trato con el, con el cliente, eso es un poco las tareas que nos hemos separado, entonces a la hora de hacer algún proyecto, pues ya más o menos cada uno sabe el rol en el que, en el que se mueve. Bueno, hemos estado hablando un poco de vuestra empresa, vuestra empresa, pero no la hemos presentado. Se llama Signature. Eh, háblanos un poquito de ella, de dónde viene el nombre y qué servicios ofrecéis. Bueno, pues el nombre que le dimos muchas vueltas, eh, hicimos un juego de palabras. Eh. Queríamos, queríamos que estuviera la naturaleza y la biología presente. Queríamos que estuvieran también la cartografía y los y los sig. Entonces, eh, lo que hicimos al final, y, lo, y bueno, también un poco un tema que no hemos tratado todavía, pero bueno, el tema de los drones. Entonces, al final hicimos un juego de palabras que se llamó Soluciones Innovadoras para la Gestión de la Naturaleza, lo que en siglas son SIG, que también son Sistemas de Información Geográfica, y NATUR, pues bueno, orientados un poco a, a la naturaleza y a los trabajos que, que siempre habíamos realizado. Ese fue ese fue el juego de palabras que, que hicimos. Genial, genial. Y bueno, aparte, bueno, ahora hablaremos un poquito más adelante de los drones, pero ¿qué otras, otros servicios ofrecéis? Bueno, eh, realmente somos como una consultoría clásica de medio ambiente, hacemos trabajos de pues, eh, estudios ambientales, planes de vigilancia ambiental, hacemos, eh, en el método tradicional, pues hacemos censos, estudios de fauna, de flora, y luego también la parte cartográfica, pues todo el tipo de cartografía existe tanto digital como para algunas publicaciones o para paneles, de todo un poco. Luego tenemos por un lado la otra pata de la mesa, que en este caso son tres, o tres y, bueno, cuatro, en, en realidad nació lo que decimos de ir cambiando, la formación que también no hay que olvidarla, pero si no la fotografía y, la, la fotografía y el vídeo que... Que también no queríamos perder ese bagaje que teníamos de muchos años anteriores, como sobre todo Elsa, el fotógrafa de naturaleza, pues para poder eh, ofertar también, tener nuestro, nuestros productos y servicios orientados a, a esa fotografía DVD. Muy bien, muy, muy variado, ¿no? diversificando un poco a cartera, ¿no? Con toda la cartera. empezando... Pero bueno, sin embargo, eh, os habéis especializado mucho en, eh, en el empleo de drones. ¿Cómo se os ocurre la idea de aplicar esto, esta tecnología tan bueno, no, no es tan nueva porque existen desde hace muchos años, pero estaba tan de moda, que son los drones, al campo de la biología? Bueno, eh, el famoso día que fuimos eh, a hacer fotografía, vimos que, que esta herramienta que estaba tan de moda ahora podía, podía ayudar en, en, en estos tres aspectos que hemos creado en la empresa la biología, el tema de, tenía muchas salidas para temas de medio ambiente. Vimos que para la cartografía y los SIG era otra herramienta que cada vez estaba siendo más usada y la fotografía y vídeo te permite bueno, un potencial extraordinario a la hora de, a la hora de, de trabajar y de, y de poder ofrecer otros productos. Entonces, vimos que era como una llave, una herramienta que nos iba a valer, y iba a ser algo valioso para, para los tres temas principales que queríamos ofrecer en la empresa, entonces lo vimos como algo diferenciador también a la hora de, de crear algo nuevo que compita con empresas que ya llevan muchos años eh, en activo pues algo que nos diferenciara un poco de, de esta de esa manera Sí, es importante destacar sobre la competencia, no hacer algo sí. que que nos ofrezca o que no sea común en, en, entre Eso. los competidores ¿no? Eh, pues hablando precisamente de drones, recientemente habéis colaborado con la Universidad de Extremadura para poner a punto una metodología eh, que, te, que os permita emplear los drones en estudios ornitológicos. Eh, ¿Cómo surgió esa idea y qué tal ha sido la experiencia de trabajar eh, como empresa privada con la universidad, que es un ente público? ¿no? Bueno, la verdad que, que estamos muy contentos con este proyecto. La idea nació a través de los vales de Extremadura-Avante, que ofrecían una subvención para que las empresas tuvieran un carácter innovador. Entonces, eh, se ajustaba muy bien a nuestro, a nuestro perfil y ya el tema de censos de con, con el dron o gestión de fauna con el dron eh, era una idea que le llevábamos dando la vuelta en la, en la cabeza mucho tiempo. Entonces, eh, vimos la oportunidad de, de pedir esa, ese proyecto y no no lo dudamos entonces bueno le pedimos a, a la Universidad de Extremadura que, que nos validara científica y estadísticamente el uso de esa de esa herramienta para nosotros poder ahora ofertar de manera de manera rigurosa y comprobada este servicio a, a bueno, instituciones eh, organismos y o empresas privadas que, que requieran los servicios bueno, ha tenido cierta resonancia el, el trabajo que se ha aparecido en diversos medios. De hecho, yo hace poco publiqué también en, en el blog o bueno, en las redes sociales algún mm. artículo que hablaba de vosotros. Muy interesante. La verdad, interesante. Eh, interesante. Sí, ha tenido mucha mucha aceptación, es algo novedoso, eh, nos han llamado en muchos sitios. La verdad que eh, haberlo presentado también en un FIO, una ponencia, bueno, pues le ha dado ahí un carácter que es lo que tiene, ¿no? Era un, un proyecto... Fuerte, innovador y, y muy trabajado. Muy bien, pues eh, como estamos viendo, sois eh, una empresa muy innovadora, ¿no? sois muy innovadores y la tecnología tiene un papel fundamental en, en vuestro trabajo. ¿Qué avances tecnológico, tecnológicos habéis incorporado a vuestra cartera de servicios? Aparte, obviamente, el, el tema de los drones. Sí, de, el, el eje vertebrador, el eje vertebrador es el drono, Lo que pasa es que abre un gran abanico. En el tema de medioambientes puedes hacer eh, gestión de especies exóticas invasoras, mmm, vertidos, puedes hacer gestión de fauna, censos, seguimiento de nidos. Para la parte cartográfica eh, poder realizar ortofotografía y modelos digitales del terreno. El día que tú quieres a la precisión infinitamente mejor que lo que hay en el mercado, eh, también habrá unas posibilidades de, de trabajo altísimas. Eh, el tema, bueno, ya sin el tema de fotografía y, y vídeo, eh, es, es ya cae por su propio peso, pero bueno, en esas dos ramas de medio ambiente y cartografía, lo. El potencial de esta herramienta es descubres cada vez cosas cosas nuevas que puedes hacer con ella el tema del modelado 3d por ejemplo con el tema con el drone para temas arqueológicos para patrimonio eh, las, hay una, un abanico tan grande de potencialidades con esta herramienta innovadora que, que cada día queremos hacer algo algo distinto o queremos ver un, una nueva uso para la herramienta que, que muchas veces tenemos que poner límite y parar para no, no centrarnos sí. en el, también un poco en, en las cosas que ya tenemos rodadas y no querer siempre probar un, un nuevo servicio, un nuevo producto para el cliente. Claro, que seguís desarrollando una herramienta y descubriendo incluso nuevos usos que no tenéis en mente al principio, ¿no? Para el tema de los trámites. Luego también estamos incorporando eh, el incorporar sensores. Eh, ya si el otro es amplio, multiplica por 10, por una cámara térmica cámaras multiespectrales es algo que te permite infinidad de proyectos, infinidad de usos, en los cuales todavía están muy incipientes y, y se comenzarán a ser cada vez más, aunque ya lo estén sí. pero cada vez, esto será el día a día de, de los trabajos está claro que campo realmente... paseante, por lo que cuenta y sí, la herramienta, estamos enamorados de, de Bueno, vosotros, como profesionales del sector, ¿cómo veis la, la situación laboral en el mundo de la consultoría ambiental? Bueno, la consultoría es, es complicada. Hay, ahora mismo también en la situación general está muy parado Hay proyectos muy puntuales y muy dilatados en el tiempo. Entonces, también por eso nosotros es importante la, diversificarse, porque no siempre... Hay un proyecto que se dedique a fauna, por ejemplo, sino a lo mejor eh, hay otro proyecto que es cartografía. Entonces, esa diversificación ayuda a que siempre puedas estar haciendo, haciendo trabajos diferentes y no, y no te estanques o no, o no vaya muy a salto los, los proyectos o los trabajos que estés, que estés realizando. Eso a la diversificar yo creo que, que ayuda siempre y es importante. Sí, sobre todo en tiempos de crisis es bueno no tener solo una única opción, ¿no? sino que tengas múltiples eh, vías de entrada a, a proyectos o a trabajos que te puedan solicitar. En ese aspecto creo que lo estaría haciendo francamente bien. Uh -huh. Bueno, ya para acabar, eh, que es como suele acabar todas las entrevistas, ¿no? es pedirte un consejo de cara a los lectores que se estén pensando en emprender o trabajar en este mundo de la consultoría ambiental como salida laboral. Uf, consejos. Los consejos hay que ser muy sabios para darlos. Yo no creo. Simplemente que tengan paciencia, que las cosas hay que ir poco a poco, hay que tener tesón y, y bueno, pero si tú tienes una idea y la, y la trabajas, yo creo que al final las cosas salen. Y, y, y si no salen, tú has dado lo mejor, has hecho lo mejor, te has llevado un saco de experiencias y, y es algo que te va a valer para el siguiente paso que vayas a dar, sea por el mismo, en la misma línea o cambies, de, o cambies totalmente de, de línea. Pero mmm, yo creo que hay veo mucha gente que, que lleva muchos meses en, en el paro, por ejemplo, y, y es que no sale, es que no sale. Bueno, pues a lo mejor esto es una forma de, de ser tú mismo, tu propio jefe y, y trabajar para ti, saber que que lo poco o mucho que tú puedas hacer eh, es tuyo y es como tu, es tu pequeño criatura, ¿no? es, es, es tuyo y, y tú te lo has currado y, y es la satisfacción que te da, ¿no? el, el esfuerzo que, que te ha llevado a algo que es tuyo. Sí, claro, además que todo, todo este proceso conlleva una serie de experiencias, como bien comentas, que una formación que no puedes adquirir de otra forma más que haciéndolo, ¿no? Y, y sí que es verdad que, bueno, pues ante una situación tan mala como la que hay ahora, bueno, pues quizás eh, es bueno dar esa vuelta de tuerca ¿no? a, a la profesión y, al, y buscar tu, tu propia salida laboral. ¿no? Creo que habéis hecho de ahí un buen ejemplo a la, sobre todo a la gente joven ahora que está tan mal el tema del, del empleo juvenil. Y creo que vosotros estáis dando un buen ejemplo que hace falta. Bueno, Oscar, pues hasta aquí llega la entrevista. De verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Ya me tenéis que llevar algún día a ver cómo voláis el dron y, a, y a hacer fotillos por ahí al Hyde A ver si me ocurre también a mí alguna cosa así en un viaje de esos al Hyde Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Saluda a Elsa de mi parte y de verdad, un placer haberte tenido por aquí. Un placer, Nacho. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cuando quieras, vente a volar el dron con nosotros que serás bienvenido. Te tomo la palabra. Un abrazo. <risa> Hasta luego, Nacho.